Juan Ramón López resultó herido de bala en medio de discusión por la posesión de solares invadidos en sector Mamatingó de Vistalvalle. Valle. Así lo manifestó la víctima en medio de sus declaraciones. La situación que hubo fue que eh, eh, supuestamente llegan a, a el barrio Mamatingó tres tigres traídos por el señor Baby, Rafaelito y Baby, y me entran a tiro. Yo no sé por qué ellos me entraron a tiro a mí, porque yo sé que me dio un tiro. Y me tiran cuatro tiros y me pegan uno más. ¿Dónde usted se encontraba? Yo me encontraba en el mismo barrio, eh, sentado, que tengo solares yo ahí. Estaba chepeando un solar, poniéndolo bonito, y ahí me aparecían ellos. Quieren coger la posesión de los solares y ahí me entraba a ti. Entonces asegura usted que la situación viene por la posesión de los solares. Sí, no es por riña, es porque ellos quieren ser dueños de los solares. Él quiere hacerse dueño de todo. ¿Qué tiempo tiene usted en posesión de esos solares? Yo tengo siete años de comenzó el barrio matingo hasta esta, hasta esta et, et, etapa anteriormente usted había tenido conflicto con ellos no no no no nunca nunca había tenido conflicto con ellos el conflicto que tuvimos fue ahora mismo y yo no lo tuve fue el que lo tuvo Porque yo no he hecho nada y fue el que me dio un tiro a mí ¿Cuándo ocurrió el hecho ayer a las 3 de la tarde hay más personas involucradas o heridas hay heridos pero no involucrada porque ellos mismos porque bien ellos fueron a matarnos fue Baby Lee y su, su, su cuadra. Este se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul. En tanto que las autoridades investigan este hecho, otros dos se encuentran recibiendo atenciones médicas en centros privados. Para NTN, reporto Joanny Paulino.